¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día, buen inicio de semana Por lo menos yo estoy grabando esto en el lunes, si ustedes lo van a ver el martes me parece O oh, un día de estos, pero bueno, el caso es que espero estén teniendo un muy bonito día Para empezar todo muy bien, que estén comiendo algo rico Y si no, pues tráiganse algo de tomar o comer o algo así, lo que a ustedes les guste Para empezar con este video, porque es de nuestros temas favoritos y odiados al mismo tiempo O sea, muñecas O sea... Muñecas. Pero bueno, entonces eh, es un video muy extraño. Eh, es un caso cortito, pero de todos modos se los quería traer porque ya saben que Muñecas y yo es igual a nos odiamos, pero pues aquí andamos hablando de ellas. Eh, y pues bueno, entonces, ¿qué les parece si comenzamos de una vez? Recuerden suscribirse antes de que eh, empiece el video. Por ahí anda Mili, yo creo que ustedes no lo alcanzan a ver, pero ahí está. Entonces, si escuchan ruidos raros, es Mili. Y eh, bueno, recuerden suscribirse Y aquí van a estar apareciendo mis redes Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter Ya se la saben Y para los que no saben, bueno, ahí se los dejo este Subo TikToks, yo creo, unos 5 a la semana En Instagram, sí, subo posts seguidos Y las historias y demás En Facebook, memes todos los días Entonces me pueden seguir En Twitter casi no pongo mucho Porque a veces no sé ni qué decir eh, Pero bueno, entonces ahí se los dejo Espero que les guste mucho este video Y qué les parece si comenzamos de una vez Bueno como les dije, las muñecas y yo eh, somos una pareja dispareja, ¿verdad? Porque me encanta hablar de ellas, pero las odio al mismo tiempo. Si no saben mi historia con las muñecas, aquí les voy a traer un resumito. No sé, no sé qué pasó en mi infancia, que yo tenía todas las Barbies del mundo, todas, todas, todas, todas las Barbies, y un día algo, algo pasó, algo me asustó en la noche con esas Barbies. Eh, estoy casi segura que se movían, aparte tenía yo una un donde colgas, colgas los sombreros y eso bostezo y esa cosa también se movía pero tenía cara como de muñeca o sea, muchas cosas oigan, yo no me doy cuenta que choque está ahí pero bueno, entonces eh, por eso las odio y desde ahí fue una tras otra tras otra, por lo cual me quedé sin peluches sin muñecas, sin juguetes, así como de humano entonces, pues bueno, básicamente bueno, fíjense, esta es una chica llamada Cass. Me imagino que es casi eh, Aquí está su cuenta de Bad Cats Y pues ya eh, Tiene, o sea Sinceramente su cuenta no se dedicaba a hacer nada de terror Es por eso que Pues le, le creo Al mismo tiempo De que digo eh, eh, Realmente es que su intención No es hacer videos totalmente de terror Sino que pues lo que le pasa Se le hizo un video extra, extra viral eh, En TikTok Donde está desempacando una muñeca, que es esta que les voy a estar poniendo en pantalla, o sea, es un chango, un chango muñeca no sé qué me da más terror, si el chango muñeca o una muñeca normal, yo no tendría definitivamente ninguna de las dos, pero quiero que vean los ojos de esta muñeca al estarlo al estarla abriendo más bien, así que adelante con el video oh my fucking god, I swear to god this thing just fucking looked at me, oh my fucking god. Oh my fucking god, I swear to god Ok, ya se los puse En cámara normal, cámara lenta Si no lo vieron, aquí se los voy a estar poniendo Súper cerquita Para que vean cómo es que la muñeca mueve Los ojos eh, Así como que la voltea a ver Muchas personas dijeron, no, es que es por la luz, es que bla, bla, bla, pero pues se ve como, como que mueve la pupila, como si iba a voltear a ver. O sea, no mueve la cabeza ni la gira ni nada, simplemente como que pues, lo que es la pupila y eso lo mueve. Y de ahí pues se vinieron un montón de, pues, de videos. Ahora, es raro porque dice que realmente ella no compró la muñeca, eh, o sea, pues le llegó. Y otro dato es que ella vive, literal en la esquina, tiene un cementerio. Entonces, como que cada vez se pone peor la cosa. Al principio dice que no le molestaba la muñeca, pero ya después empezó como a poner nerviosa de tenerla ahí cerquita. Entonces, como que sí si volteaba así de que, ay, no me acordaba que ahí estaba atrás y ahí está la muñequilla. Hace varios como videos Probando a ver si se movía De que a ver la voy a dejar aquí Y me voy a ir un rato Y ahorita regreso Y pues decía No pues es que está igual Entonces por eso les digo Que a mi parecer Sí es verdad lo que Pues sí lo que ella postea Ahora Hay, hay un, una cosilla muy curiosa Porque en este tipo de muñecas Tienen un nombre específico Y tú le puedes sacar como Tipo un acta como de un, autenticidad donde te dan como el nombre de la muñeca, cuándo nació, cuándo la hicieron. Se supone que ese nombre de esa muñeca solamente es para esa muñeca, por eso es de autenticidad y pues de que bueno es original y demás. Vamos a ver cómo es que se llama esa muñeca, porque es el colmo de los colmos. Adelante con ese video. You guys, I just noticed something crazy as fuck. You're all gonna think this is so insane, but I just took out the certificate of authenticity for her y you're not a freaking believe the name on this thing. ¿Are you shitting me? ¿No conocieron el nombre? Bueno, la muñeca se llama Annabel Hogs, o sea, Annabel abracitos, ¿verdad? Abrazos. Annabel, sí, o sea, la muñeca Annabel tenía el espíritu de una niña que se llamaba Annabel Higgins, o sea, casi igual. Ah, ¿cómo se llama esta muñeca? Annabel Hawks, Annabel Higgins. Entonces, es como de que eh, es, es el colmo que, que se llame así. Entonces, si quitamos el hecho aterrador de que, pues, la, la mola, la, sinceramente yo no sé para qué, para qué compran este tipo de cosas. Dice que ella no, pues sí, no la compró. Y no es como que no la quiera, o sea, pues sí le gusta. Pero la guarda mucho en su caja porque, pues, sí, sí le causa algo... Que la muñeca como que voltee los ojos Porque hay varios videos donde le dicen O sea, el video viral no es la única vez que la muñequilla movió los ojos Entonces, algo pasó Porque TikTok le bajó algunos videos donde ella está demostrando Que la muñeca tal vez sí esté siendo como En algún punto poseída o manipulada por algún, pues por algún ente Y pues bueno, ella sí la trae para todos lados Vive con niñas, a lo que entiendo, entonces... None of us expected that when I would open the box for the, not even the first time, the second time, that this crazy bitch would go looking at me. Besides that, the damn doll has done nothing except sit in the box except for the goofy shit that I have made it do. What's really weird is, actually, for all the strange shit that normally happens in my house before this doll even got here, um, since she's been here... No todas las muñecas del mundo, aunque estén feas, van a estar embrujadas o poseídas o lo que sea. No, no sé, sea, así no es la cosa. Pero si desde un principio, desde que la está abriendo, te mueve los ojos, yo creo que es un spoiler gigantísimo para que te des cuenta. De qué se va a tratar, cómo, cómo va a ser la interacción con tu muñeca. Entonces hace o sea, se va varios billetillos. Pero pues bueno, este, les dije que este era un caso pues cortito, pero se los quería enseñar porque, pues, muñecas, ¿no? Ya saben que a mí me gusta mucho este tema y se los quiero traer porque pues el video en sí, pues está raro. And voy a seguir como revisando esta cuenta. Así de repente para ver si postea algo más. Pero bueno, sinceramente quisiera que ustedes me dijeran en los comentarios qué opinan. Cuál es su pues, opinión, si sí si va a estar embrujada, si... No sé, o sea, no sé si que un acontecimiento raro pase una vez con tu muñeca significa que esté algo, poseída o que sea, o simplemente fue una casualidad. Bueno, ¿ustedes qué pensarían sobre este caso? Eh, bueno, espero que les haya gustado este video. Les mando muchos besos. Nos vemos al siguiente. Y si sí fue un caso cortito, pero bueno, el domingo... Le subí un caso, un video enorme, como de casi media hora, de sus experiencias paranormales. Así que, bueno, unos por unos y así. Les mando muchos besos. Los quiero muchísimo. Y nos estamos viendo al siguiente.